Hola, bienvenidos a este interactivo Que se llama Volver a mi ex Se pondrá en contacto conmigo Tendremos una chance bueno, Acá, como pueden ver eh, Tenemos dos mazos ¿sí? Que ustedes tienen que elegir El mazo negro o este eh, Que tiene el de escarabajo o de rayos y luces este video comprende los días entre el 5 y el 15 de junio de 2022 ¿sí? así que, concéntrense en su situación les voy a dar unos minutitos segundos Ok, vamos a partir con el mazo del escarabajo. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué pasan en estos 10 días? Wow. Cambios, cambios, cambios. ok acá les cuento bueno esta carta de acá simboliza su ex sí. habla de que por ahí hay eh, sentimientos cosas que él no ha dicho hay eh, por ahí se puede sentir que hay una hace contigo una deslealtad Sí, que, que tú fuiste desleal con él. Y por otra parte, él está en, con una postura de, ok, eh, yo, su, mm, bueno, han pasado muchas cosas, eh, y yo soy un hombre que eh, necesita estabilidad, pero no voy a hacer mucho porque, eh, me fuiste desleal o siento que me ocultas algo entonces quiero que me entregues o, o que me demuestres tu valía y un poco como que tú hagas todo el trabajo para que vuelvas a ser persona la energía que te representa a ti habla de que si bien es cierto eh, puedes estar rodeada de amigas o rodeada de amigos eh, tratar como de decir bueno, la vida continúa sí, Estás súper a la defensiva No aceptas ningún tipo de crítica eh, Todo te lo tomas muy a lo personal eh, Cuidado ahí También eh, está eso de que eh, A lo mejor sales con personas O te diviertes Para evadir y para no enfrentar Que realmente... Terminaste con una persona y eso te duele. O sea, no ver las cosas como son. ¿sí? Prefieres estar cegado o cegada. Eh, antes de ver, ver las cosas como son. Eh, ahora, a la pregunta. ¿Vuelve mi ex? Está complicado. ¿Por qué? Eh, a ver, esta, esta relación viene con, con muchos cambios, ¿sí? Eh, la historia es como, es como, iba todo muy bien y de repente pasó algo inesperado, una discusión, un, una palabra maldita y como que nada volvió a ser lo que era. Y, se ca y ambos cayeron en, en un agobio en, en un aburrimiento emocional Como que perdieron la chispa como pareja Y por ahí eh, y, y como que por ahí eh, Dijeron, bueno, a lo mejor esta relación dio lo que tenía que dar Y muchos cortaron definit definitivamente ¿Sí? Y si no han cortado Tuvieron un cambio de actitud. Lo que... Ahora va... A que sean muchísimo más selectivos con, con las personas que se rodean. A, a controlar un poco más. A no dejarse tanto llevar por la pasión. Sino que... Yo siento que todavía hay mucho dolor. Hay muchas cosas que decir. Que no se han dicho. Y si... Hay un reencuentro, si hay una comunicación Si es que llegara a haber una comunicación Cuidado ahí Porque se pueden develar muchos secretos Que van a ser incómodos eh, Que un hombre afable, dulce eh, Se vuelva un, un, un dramático O tú, una chica dulce, amable Y afable Dramatices todo y también que todo esto sea un, una conversación para acusarse mutuamente y que en realidad aquí gane el orgullo no gane el amor ¿Sí? así que los que escogieron digamos, esta opción se ve complejo que puedan volver por un tema de desconfianza por un tema de orgullo. Y creo, sobre todo, porque hay muchas cosas que se guardaron. ¿Sí? Eh, puede ser tú, puede ser tu pareja. Y también la, la negación a aceptar de que esto se terminó. Vamos a ir con el grupo de este mazo. A ver cómo va todo. Una, una Entonces... Veamos, veamos, veamos, okay. Bueno, acá para lo que escogieran este mazo. Bueno, su ex está totalmente focalizado En encontrar eh, Validación en otros sí eh, En el trabajo Que todos le, le celebren Lo que hace eh, Eres el mejor Eres la mejor Pero En busca de ese exitismo Quizás está perdiendo eh, no está tomando en cuenta Señales que le está mandando El destino, el universo Ustedes lo pueden acomodar A, a, a su creencia Tú por otro lado eh, Estás con una actitud Muy a la defensiva Muy de Bueno eh, Yo quiero que él me demuestre Que está interesado para yo dar El otro paso ¿Sí? Eh, y te, y te veo que vas a estar perdiendo mucho el control. O sea, vas a estar muy, eh, yo diría, ambivalente. En, en que incluso eh, tú, tú digas, no, no, no, no lo voy a llamar. No, no la voy a llamar. Y de repente te encuentras llamándola o llamándolo. De forma totalmente impulsiva pero ¿y tú? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? ¿Qué, estoy, ¿qué me pasó? si yo quedé en hacer esto ¿sí? pero digamos eh, por más que trates de, de protegerte eh, digamos esa la ambivalencia y un poco el, la necesidad de, de quizás de saber del otro te puede jugar una mala pasada ahora, eh, se vuelve. vuelta acá yo diría que eh, es un a ver, es un proceso lento yo creo que acá se, se ve mucho más que, que van a pasar por una etapa de, de que se van a extrañar de que a lo mejor eh, lo vas, vas a soñar con esa persona. Eh, donde, donde por ahí, eh, como te decía, van a actuar de forma impulsiva ambos. Lo que sí, sí, sí. Hay un tipo de, de contacto si se hablan. Pueden salir a la luz cosas que estaban ocultas. ¿sí? Pero que esas cosas te van a dar claridad. Te van a decir, ah, bueno, ok, terminamos por esto, o esto no funcionó por esto otro. Eh, vas a saber por ahí, por dónde estás pisando. Y como sabes por dónde estás pisando, eso te va a devolver como como la energía de decir, quizás a esto le podemos dar otra oportunidad. ¿Sí? A, a juntar lo que tus tus pensamientos con tu emoción y hacerlo uno. Y acá, digamos, para terminar, habla de que si eso fuese así, el, el, el regreso va a ser de forma paulatina, de forma lenta, eh, no impulsiva, sino que muy analítica, muy paso a paso, muy día a día, ¿sí? muy, no poniéndose a prueba pero sí como cuidando y respetando el espacio del otro sí bueno con esta lectura me despido espero que te haya gustado el video si te gustó dale like comparte coméntame en los comentarios qué te pareció te invito a que te suscribas a mi canal para que sepas cuando realizo videos y por sobre todo cuando me conecto para hacer lecturas Gratis y pagas eh, a través de Vivos en YouTube. Así que gracias, gracias, gracias y que estén muy bien.